Hola amigos de Tiempos Más, mi nombre es Emilio Escobedo, eh, en esta ocasión tenemos a, a un invitado igual de especial que en las otras ocasiones. Eh, me encuentro con Rudy, Rudy's Bro, mejor conocido entre los, entre todos los atletas de aquí de, de, de Campeche. Hola Rudy, bienvenido. Hola, buenas noches Emilio, un gusto estar aquí contigo. <ríe> Gracias por, por aceptar la invitación aquí en, aquí en Tiempos, Tiempos Más. Eh, platícame un poco acerca de, pues de ti de, y de, pues también de, de lo que es Doll Factory. Ok, bueno, primero que nada un gran saludo a todo tu auditorio es un gusto estar aquí contigo y platicar un poquito acerca de este gran equipo que es Dolph Factory. Bueno, pues eh, en lo personal como atleta hemos este, estado entrenando desde ya más de 10 años eh, algunos piensan que yo empecé desde muy pequeño a practicar deporte y no fue así, eh, fue hasta los 19 años que me empecé a animar a a aprender a nadar, a, a correr con eh, entrenamiento formal, a comprar mi primera bicicleta, eh, todos esos detalles que se fueron dando a, ya a los 19 años. Y a partir de eso eh, se fueron dando una serie de acontecimientos de, de eventos en los que tuve oportunidad de participar. Y la disciplina que más me, me atrapó, me encantó, fue el triatlón. Eh, eso una vez que probé esa disciplina, que en realidad son tres eh, que se practican. Natación, correr y, y bicicleta. Sí, exactamente. O sea, se nada primero, se pedalea y, y se corre verdad. después. Y ya eh, Mi primer evento formal fue en el 2012. Estuvimos ahí en la Ciudad de Mérida. el primer triatlón ya que, que, que participé. Y a partir de eso me enraché y fui probando más distancias, eventos más exigentes hasta llegar al Ironman, que es uno de los eventos más exigentes a, no solo a nivel nacional, sino internacional. Muy bien, y de ahí cómo nace la idea de, de crear Doll Factory. Okay. <risa> Una vez eh, llegado ese digamos, ese sueño que tenía yo de completar un Ironman, eh, mi propia familia y amigos, eh, todo empezó antes de la pandemia. Eh, me, me estaban animando, oye, ¿por qué tú por tu experiencia no nos pones una rutina en casa? ¿Ok? Así que empezamos con rutinas en casa. A mí me ayudó el tiempo que he estado entrenando, eh, que he recibido programas de entrenamiento de diferentes entrenadores eh, que no son campechanos, pero eso me ayudó bastante a nutrirme en ejercicios. Y así empezó, poco a poco primero este mis hermanos eh, primos y luego yeah. estos primos invitaron a sus amigos y empezamos ahí en el techo de la casa de mis papás ahí empezó ese sueño llamado Doll Factory sí de hecho yo cuando supe de Doll Factory estaban ahí en, en la calle no o sea en, la, en un parquecito en un, en un lugar y este y es algo que que a mí también como emprendedor que es como mo, es motivante el, el decir de que es algo que empieza ahora sí que desde cero y, con, y pues o, obviamente con trabajo y con esfuerzo, dedicación, que, que es lo que ya es Doll Factory ahorita, ¿no? ¿Cuántos, eh, o sea, cuántas personas ya, ya ah, hay bueno. en Doll Factory? O sea, o sea, tanto atletas como personas que, pues, que conformamos el, el poderosísimo Ajá. team. Bueno, pues a partir de eso que te comenté, que empezó entre familia y amigos, yo me empecé a involucrar más en este tema del entrenamiento. Eh, me certifiqué como entrenador. Eh, en otras este, áreas como suplementación deportiva, entrenamiento para la mujer. Y así no he dejado de, de certificarme porque me enganchó también esto. Es, era un, digamos, ahora es un oficio para mí que no tenía planeado hacer. Digamos que uno nunca sabe que al no, final <risas> siempre hasta algo tu, tu pasión se va a volver eh, pues, tu oficio que al final de cuentas no lo ves como tal, sino... Entonces, o sea, se va, mucho o sea, se va dando con, o sea, con el tiempo, así que no o sea no es un trabajo, sino que es lo que o sea lo que te gusta Exactamente. hacer. Sí, y muchos me preguntan, oye, ¿no te cuesta levantarte a las cuatro y media de la mañana, diario? Sí. Y le dije, pues sí cuesta, pero me gusta, o sea, es mi pasión. Y empezamos con cinco o diez personas. Actualmente la plantilla es de 130 oh. aproximadamente. 129 aproximadamente. No sé. <risa> <risa> y bueno, este... ¿En qué consiste todo esto de sea, Ese es, es, es entrenamiento funcional, ¿en qué este consiste? Ok, al principio eh, hacíamos entrenamientos, digamos, con el propio peso. Entonces, eh, fui encaminando este entrenamiento a que sea útil para otras disciplinas. Ahí es donde empecé a, a adentrarme en el entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional es adaptable a cualquier disciplina. Eh, un ejemplo, los corredores, los futbolistas, eh, los futbolistas, eh, los triatletas, los nadadores, pueden entrenar eh, su fuerza con, este, con esta disciplina, el entrenamiento funcional al final de cuentas es fortalecimiento general, que puede empezar con tu propio peso, eh, movimientos eh, de coordinación, de potencia, eh, y a partir de eso, nos empezamos a especializar, empezamos a, a meter más peso, más rutinas, diferentes fortalecimientos musculares. Muy bien. Y bueno, ya partiendo como que de, o sea, de esta respuesta de lo que es el entrenamiento funcional, eh, pues yo me hice la tarea de hacer unos seis puntos, este, porque bueno, yo igual ya, ya llevo ya dos meses en, aquí en Dolf en Dol Factory, y la verdad es que sí me ha costado mucho. Y dije, vamos a hacer así como que unos puntos para la gente que quiere empezar a hacer ejercicio. O sea, en mi caso, yo no tenía 10 años que no hacía ejercicio. Creo que este, natación hice cuando estaba yo en la, o sea, en la prepa. Eh, creo que dos semestres, o sea, y ya. Y de ahí, pues yo no, o sea, no jamás volvió a hacer ejercicio. Entonces. Sí me ha costado muchísimo y creo que, este, por decir, o sea, el punto número uno que fue el que yo, este, o sea, en, como que en mi experiencia es de, de no obsesionarnos con, lo, o sea, con los resultados. O sea, en mi caso así de que, bueno, en, en ocasiones anteriores, que sí iba como que al gimnasio, pero a los 15 días, o sea, ya lo dejaba. De uh -huh. que, por decir, pagaba la mensualidad y ya, o sea, iba dos, tres días y ya no, este, o sea, yo ya no regresaba porque digo así de que, o sea, pen, pensamos que, tenemos, o sea, que ya el momento ya de, de estar pagando ya vamos a quedar este pues como queremos, y no, entonces así, de este pues qué, o sea, qué nos podría, o sea tú qué podrías decir, eh, o sea, acerca de, o sea, de este punto. Sí, eh, lo que comúnmente pasa es de que las personas, como no ven un cambio inmediato en su cuerpo, es más que nada en su mm -hmm. cuerpo, renuncian a su sueño o a su meta, pero yo siempre les comento a los atletas que, que la disciplina combate todo eso, o sea, si tú eres una persona disciplinada, vas a, vas a romper muchos eh, peros que hay. Porque lo primero es la mente, cuando empiezas a decir, ay, me duele, ya no voy a regresar. Ya no quiero. <risas> o sí, se me ve mi lonjita, no, no pasa nada, o sea, no cambio nada. Pero hay que recordar que para que el cuerpo cambie como tal, hay una adaptación que es de uno a tres meses. Una vez que ya estés en esa adaptación, ya a partir de eso ya puedes ver un sí, cambio un radical cambio. En, tu, en, tu, en tu físico y en tu condición física también. Sí, o sea, tanto físico como igual en la salud, o sea, uh -huh. así de, bueno, al menos yo los primeros días que no podía yo respirar, uh -huh. ahorita sí me canso, pero ya no como los primeros días, y este, también, o sea, o sea, segundo punto, que, que también yo he como implementado y me ha funcionado, es el de, el de marcarme lo que son o sea, un horario, porque, es, o sea, el, podemos poner muchos peros, el de, ah que tengo trabajo, que la escuela, que es esto y otro, entonces, eh, por decir, empecé yendo a las 5 de la mañana, uh -huh. y sí, o sea, sí está pesado levantarse a las 4 y media, entonces que fueron dos días que finabas al, al entrenamiento a las 5, pero de ahí ya, yo ya me puse el, el horario de ir a las 6 a las de la mañana. Entonces, marcarnos un horario y para irnos acostumbrando y que ya, o sea, después ya no nos cueste tanto. Así es. Eh, muchos atletas han optado por eso que mencionas. Por ejemplo, si mi día inicia a partir de las 8 de la mañana y sé que el resto del día ya no me va a dar tiempo por X razón, por trabajo, hijos actividades este, cotidianas, ¿no? entonces entreno a las 6 o a las 5 de la mañana, entonces, pero eso es mucha, mucha determinación y fuerza de voluntad, hay que ser disciplinados y, y más que nada concentrarte en tu objetivo o en tu meta, ¿Qué, qué realmente quieres, ahí una vez que tengas fijo esa meta, el camino va a, ser, va a costar, pero va a valer la pena. Bueno, otro punto también sería el dejarnos ayudar, porque a veces llegamos, así, o sea, al, al lugar en donde nos ejercitamos y, y decimos, este, o sea, y no sabemos o hacemos las cosas mal, o, o sea, no sabemos hacer los, o sea, los ejercicios. O sea, si eres alguien, o sea, así como yo que no, que tiene demasiado tiempo que no, que no hacía nada de, o, o sea, ningún tipo de entrenamiento, pues es importante el dejarnos ayudar. Entonces, algo que, o sea, que es muy importante también. Así es. Eh, muchas personas vienen con diferentes tipos de, de situaciones o diagnósticos de salud y de acuerdo a ese diagnóstico se adapta el entrenamiento. Por eso es muy importante que, que seas asesorado por un profesional que haya estudiado sobre biomecánica y eh, movimientos corporales. Porque eh, usualmente tengo alumnos que, que ven videos en las redes sociales y están viendo el video y quieren imitar lo mismo, entonces yo siempre les comento que tengan precaución y cuidado con eso, porque porque la persona que está en la pantalla no pesa igual que tú, no tiene la misma movilidad que tú o tú no tienes la misma movilidad y puede salir contraproducente, o sea en vez de ayudarte te puede lastimar, entonces nada mejor que llevar un asesoramiento personalizado de tu entrenador o entrenadora y que te vaya guiando para hacer un, una buena técnica y que vaya dosificando tu entrenamiento, que sea, si eres una persona que viene de un sedentarismo, que empieces de menos a más. Que he hecho sería el, el siguiente punto, que este, ajá, para ajá. evitar lo que son lesiones, sobrecargas, ajá. que hay que empezar así, este, de, o sea, de poco hasta o, o sea, lo mucho. Eh, como dices, o sea, si soy una persona sedentaria y empiezo a hacer ejercicio, ejercitar nuevamente no voy a cargar así muchísimos kilos porque me voy a lesionar así y si es. en el lugar en el sí. que entreno no hay una persona que esté capacitada para, o sea, para asesorarme pues sí está, sí está feo <risa> Sí, sí, es muy importante eso que igual vayas eh, si no tienes el chance de, de tener a alguien cerca, profesional este, de que vayas escuchando a tu cuerpo si hay ciertos movimientos que duelen o que incomodan esa es una alerta para ti, que puede ser que, que vayas con un profesional, un fisioterapeuta o lo que sea el tema de salud, y que te chequen para ver si, si puedes seguir haciendo la misma rutina, disciplina, o puedes este, cambiar a otra. Y bueno, ya el, el último punto, que es de mantener la constancia y pues también mantenerlos motivados. Uh -huh. Que es este, que, o sea, regresamos a lo mismo, o sea, casi al... Al primer punto, que es de que muchas veces no vamos a ver resultados o sea, al, a la, o sea, la primera semana, uh -huh. pero pues tenemos que ser constantes, ¿no? O sea, en horario, en este, la alimentación también, entonces y, y pues motivarnos, ¿no? Así es. Eh, eh, algo que te comentaba al principio también es de que la disciplina rompe con muchas barreras. Y si tú eh, te vuelves un hábito el hacer ejercicio, vas a combatir eh, más fácil esas barreras mentales que a veces dices, no, mejor, hoy no, mañana. Y ese mañana se vuelve en una semana, en 15 días, <risa> seis meses, próximo año mejor, y ya rompiste con algo que habías empezado bien. Pero en cambio, si tú te mantienes disciplinado, te levantas temprano, o tengo alumnos que van hasta que acabe su día, hasta las 8 de la noche, un ejemplo, pero ya tienes el compromiso contigo mismo de entrenar, de cuidar tu alimentación, eso, eso rompe muchas barreras. Sí, o sea, dar el primer paso, al menos a mí, el que estaba yo, bueno, en enero, que toda la gente, este, o, sea, sí. o sea, empieza el año, desde el primero de enero ya toda la gente está motivada, sí. que quiere este, meterse, ejercitarse, porque son o sea, los propósitos, o sea, año nuevo, eh, yo en mi caso así como que sí, sí, este, voy a entrar, y después el lunes, y luego, este, que, o sea, pase el lunes, el próximo lunes, el próximo lunes, y vamos como postergando, este, o sea, el, el, el ir y, pues, ahora sí que el, el, el poner en acción, o sea, el, la, la decisión, la idea que tienes. Entonces, eh, en mi caso fue así como que, bueno, ya, o sea, era jueves, dije, o me espero hasta el lunes, no voy a ir, pues mejor lo hago ya hoy, y es que, o sea, como que me funcionó, y, y pues… O sea, también de, de, de ponerme el horario, o sea, de ir en, en, en un solo horario para que igual yo me vaya acostumbrando. Y la verdad es de que sí, sí, o sea, sí me ha funcionado. Así sí, sí te ha ando funcionado. motivado. Sí, y aparte, hablemos de la otra parte que es del entrenador. También debe de ser partícipe contigo para motivarte y retarte. O sea, porque para que no te quedes estancado en lo mismo siempre. Ya sea que varíe esos entrenamientos o que te rete a corto a mediano o a largo plazo eso igual eh, influye en, en la motivación del atleta sí que hablando de, de, de ya de o sea, de lo que es el Doll factor factory ahí constantemente tienen como que las muñecolimpiadas no sí, sí. <risa> que son o sea como competencias internas uh -huh. que este que igual eso es algo que no se ve en muchos lugares sí sí de hecho uno de los parámetros que me ayudan a mí para ver el rendimiento de, de mi gente, de los atletas, es medirlos o evaluarlos cada tres meses, cada trimestre. Yo los puse así porque ellos se dan cuenta de que, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y eso eh, ha ayudado bastante a ellos, a mí, para observarlos. Y he identificado que en muchos, muchos casos se trata de mentalidad. O sea, hay, hay quienes no se atreven, tienen miedo, pero eso no es problema. Se va trabajando con ellos y he visto atletas que vienen de, de no hacer nada y ahorita están en alto rendimiento. O sea, eh, aceptaron el reto, eh, adoptaron las sugerencias y ahora eh, están compitiendo en un buen nivel. Sí. Así es. Y bueno, esos son los bueno, los puntos que yo este, que yo elegí, al menos en, o sea, en base a mi experiencia. Uh -huh. ¿Alguno que te gustaría agregar? Sí, sí, sí, sí. Eh, voy a comentarte unos que, que, que, que anoté aquí. Este, algo que, que comentábamos de las lesiones. Eh, normalmente a veces la gente cuando siente algún dolor le da miedo de seguir haciendo ejercicio y muchos de los casos que, que hemos atendido en Double Factory van con, sus, con su especialista, ya sea un fisioterapeuta o traumatólogo, depende de, del grado de la lesión y la recomendación que ellos mismos les dan es de que sigan con sus terapias y sigan ejercitándose porque muchas veces dirán o piensan que ese dolor ya les imposibilita seguir entrenando y sí. es todo lo contrario, si tú dejas de ejercitarte vas a eh, no vas a fortalecer lo que se necesita entonces eso es una forma igual de, de lidiar con las lesiones porque muchos se desaniman cuando empiezan a sentir si este sí, estás haciendo dolor. ejercicio y de repente sientes aquí un tirón uh -huh. o lo, o sea, ya, ya no puedo más va a morir <risa> y hay que explicarles también que es, es es el entrenamiento si nunca habías hecho ese tipo de entrenamiento vas a sentir dolores o sensaciones diferentes entonces, no es malo, es, es tu cuerpo adaptándose que Se está adaptando al, al entrenamiento, al entrenamiento militar. <risa> militar. Sí, sí, porque sí está fuerte. Ajá. Y otra eh, que les ayuda bastante a los atletas es llevar una programación. En Doll Factory eh, planeamos el año completo. Eh, tratamos que el primer trimestre sea destinado a resistencia, si ¿sí? lo habrás visto nos enfocamos bastante en resistencia está fuerte así es, entonces el segundo trimestre vamos a enfocarnos en fuerza entonces el tercer trimestre igual lo vamos a dividir en otro concepto y el cuarto trimestre también ¿por qué? porque eso ayuda a llevar una, un fortale fortalecimiento integral del atleta o sea, no es solo así que vayan a entrenar y ya o sea no es hacer ejercicios ahora sí que a lo a lo tonto, sino que es, sí. o, o sea, hay como un propósito. Así o sea, es. y, y o sea, la verdad es que el entrenamiento funcional está muy padre, porque, o sea, a diferencia de, de ir a un, bueno, no sé si esté bien o esté mal, de ir a un gimnasio donde únicamente vas y creces como que los músculos, bueno, aquí estás trabajando tu fuerza, ¿no? Tu, o sea, tu resistencia, todo eso. Sí, sí, ya va a depender del objetivo de cada persona, ¿no? El, las disciplinas como el gimnasio, este el crossfit, el entrenamiento funcional tienen diferentes fines, entonces ya depende de la persona qué es lo que busca, ya se encamina al área que, que de su preferencia. Y este, algo igual muy importante, que, pues, que me he dado cuenta, que es un, el, el entrenamiento funcional es ahora sí que apto para toda la familia, ¿no? Uh -huh. Porque he visto este, desde personas de adultas hasta niños. Así es, de hecho el entrenamiento funcional, como su nombre lo dice, es ejercitar los movimientos funcionales del cuerpo. Hasta levantar un garrafón hay que tener técnica. He visto hasta algunos memes que, que explican, ¿no? no, así no se levanta con la espalda encorvada. Así recto, ¿no? Parece chiste, pero así debe El ser. de barrer, ¿no? Cuando agarres no, así. así es, hay bastantes este, memes acerca de eso, pero que al final sí tienen razón. O sea, eh, debes de cuidar las posturas porque eso te puede llevar a una lesión. Lo hemos visto también ahí en entrenamientos, eh, que por cargar mal o algún movimiento este, no bien ejecutado puede generar una, una molestia muscular. Y bien, regresando al tema de, de, de lo que es, ¿cuál sería la diferencia entre gimnasio y entrenamiento funcional? Okay, bueno, en el gimnasio se hacen ejercicios eh, estáticos, digamos que no hay movilidad como en un entrenamiento funcional y el objetivo es diferente ya que el gimnasio es mayormente para aumento de masa muscular también existe eh, el déficit calórico que es, tiene que ver con, con la alimentación y eh, quizás perder peso también se puede adaptar el gimnasio el entrenamiento funcional es eh, alto en quema de calorías. Eh, ¿Qué quiere decir? Que también se aumenta el, el, el cardio, el ejercicio cardiovascular, eh, aumenta en, en el entrenamiento funcional por el tipo de movimientos y ejercicios que se ejecutan. O sea, eh, un ejemplo, un burpee, un salto con caja, eh, correr sprints, eh, los drills también, ejercicios de, de movilidad, de coordinación y explosividad. Eh, eh, eh, de acuerdo a los movimientos corporales, esa es la diferencia entre, entre el gimnasio. También se pueden adaptar, sí, sí se pueden adaptar porque el entrenamiento funcional es adaptable a las disciplinas, como te comenté al principio, ¿no? Se puede adaptar a cualquier deporte incluso. Y bueno, en el caso de, o sea, mencionas de, de ganar masa muscular, de, de lo de las calorías, todo eso, eh, la alimentación... Eh, es, es igual algo muy importante, o sea, en, yo sí. creo que en, en cualquier tipo de entrenamiento. Sí, así es. La, la alimentación representa el 70% de cualquier objetivo que tú tengas, ya sea para aumentar masa muscular o disminuir la grasa corporal. Eh, a veces la gente piensa que con solo hacer ejercicio, ya, listo, ya quedó. Pero hay que tomar en cuenta que el cuerpo es diferente cuando hace ejercicio a cuando no hace ejercicio. Entonces, cuando tú haces ejercicio necesitas, eh, depende de tu objetivo, ¿no? Pero normalmente necesitas consumir más calorías de las que usualmente consumías. Entonces, el, el, la alimentación es vital en cualquier objetivo que tú tengas. Eh, para cualquier lado que tú vayas, ya sea a la disciplina, este entrenamiento funcional, el gimnasio, crossfit, eh, cualquiera, la alimentación es clave en eso. Bien, otro punto muy importante que creo que a la gente que nos está viendo les pues, debe le interesar. Eh, ¿Cómo darnos cuenta cuando tú vas a un gimnasio vas a… O, a dónde vayas a ejercitarse, ¿no? A hacer algún entrenamiento, de, de que la persona que te esté entrenando sea ahora sí que esté capacitada, que esté certificada, porque a veces pues nos dejamos llevar, ¿no? Así de que ves que la persona está así pues eh, fuerte o sea muy así musculoso que es el entrenador pero a veces eh, pues no sabemos si se inyectan o hacen otro tipo de cosas entonces si no están capacitados si no están certificados o sea es o sea puede ser ahí como que una o sea, una, un, una alerta o algo no o sea que, que al cierto punto nos puede dar como un no sé o sea puede salir contraproducente sí bueno cuando tú te acercas a un lugar de entrenamiento eh, lo recomendable es que cuando tú eh, pidas un entrenador o entrenadora, tú mismo le preguntes si tiene alguna certificación o está preparado. No tiene nada de malo. A, al final de cuentas, para eso es eh, el entrenador, ¿no? O sea, él debe de brindarte todas las herramientas para que tú alcances tus objetivos. Eh, sí, existen diferentes eh, certificaciones. Y de ahí tú puedes ver qué entrenador eh, se adapta a tus eh, peticiones, a tus objetivos y puedes encaminarte hacia él. En mi caso, eh, siempre les comento que mis certificaciones son tales, ¿no? Entrenamiento funcional, nutrición deportiva, eh, desarrollo muscular. Entonces, ellos eh, tienen en claro que hacia dónde va encaminado mis programas de entrenamiento y así debe de ser para cada entrenador o entrenadora, que sea transparente en cuanto a su preparación. Y otra cosa muy importante, los resultados que tengas con ese entrenador o entrenadora. Y ahí va a depender si tú escoges seguir con, con él o ella o cambiarte a otro. Eso es, digamos, hasta normal. ¿no? Hemos tenido gente que igual ha sido muy sincera. Eh, no, no es lo que busco, voy a tratar o intentar hacer. Eso. Okay, adelante. O sea, nosotros debemos de estar preparados y saber escuchar a nuestra gente, a nuestros atletas, de cuáles son sus objetivos. Y si estás preparado, tienes que guiarlo para sus objetivos en todo, ¿no? Desde técnica, programación, alimentación, ¿no? todos esos detalles. ¿Qué pasa cuando por decir a esa persona que te dice, "No es lo que esperaba y pues me voy a ir a otro lado"? ¿Ahí qué haces para que se, para, o sea, ¿qué es lo que tú le pues, recomiendas? Eh, bueno, a, se han se ha presentado las la situaciones de que quieren que yo vaya a los lugares donde ellos entrenan para que yo les entrene. Pero desgraciadamente, por el tiempo que, que estoy yendo al factor, sí se me complica atenderlos a sus centros de entrenamiento. Aparte de que no todos aceptan entrenadores externos, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa si algún atleta busca otro objetivo? Pues eh, tengo el ahora sí que la bendición de conocer a otros atletas de diferentes disciplinas uh -huh. y yo los encamino hacia ellos eh, ha pasado que tengo atletas que quieren gimnasio uh -huh. y este, tengo algunos amigos conocidos que, que entrenan están certificados para, para entrenar en gimnasio uh -huh. a su gente y los encamino para ahí hay quienes me dicen oye yo quiero CrossFit adelante, tengo amigos y conocidos que entrenan CrossFit y los encamino para ahí entonces, al final de cuentas tiene que ver con, con lo que tú le deseas a la gente. O sea, si en realidad quieres que progrese como persona, como atleta, que cuide su salud, eh, al final de cuentas la disciplina, eh, él o ella lo escoge. O sea, no, no, hay, no debe de haber problema con eso. Y lo, donde yo los recomiendo, yo sé que son este, entrenadores certificados en su área. Y con confianza igual ellos se acercan. ¿no? Sí, sí ha pasado. Así que. Bien, eh, me comentabas ya la, la diferencia de lo que es el gimnasio con el entrenamiento funcional y mencionaste lo que es el crossfit. Eh, uh -huh. que podría ser igual? O sea, no sé. El, el crossfit es una combinación de más este, ejercicios o disciplinas. El crossfit sí eh, combina más. Con, eh, alterofilia, este, entrenamiento funcional, gimnasia. Este, entonces es un poquito más combinado de ejercicios. Por eso es una disciplina también muy completa, ¿no? Con más exigencias, sí. Eh, pero al final de cuentas depende de lo que tú buscas. Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Algo más que quieras este, agregar? Eh, sí, bueno, al final de cuentas en Doll Factory nosotros tratamos de adaptarnos a, al propósito de cada persona que se acerca. A nosotros es un gusto enorme ver cómo las personas, parejas o hasta familias enteras, cuando se acercan y obtienen sus resultados y nos recomiendan con otras personas. Eso, eso es lo que tiene más valor para nosotros. Porque al final de cuentas nos basamos en resultados. O sea, no, no queremos que lleguen sin haber cumplido su propósito. Entonces, a nosotros eh, hasta... Tengo el chance, como platicamos al principio, todo empezó como un proyecto y ahora, hasta ahora tengo el chance de emplear a tres personas más. O sea, esto ha sido un crecimiento importante, pero se ha dado de acuerdo a nuestros resultados. O sea, las parejas, familias, las personas, los atletas que se han acercado, incluso atletas con mucha experiencia, se han completado completado su entrenamiento con nosotros o sea gente que compite en alto rendimiento como maratones, medio maratones triatlones eh, y complementan con nosotros su entrenamiento ven una diferencia sustancial en sus resultados y eso para nosotros eh, vale mucho entonces vamos a seguir enfocados en eso a crear eh, bien de acuerdo a tu objetivo te vamos a apoyar Quizás eh, hay gente que solo quiere condición física, adelante, nos enfocamos en eso. Hay gente que quiere estética corporal, también nos enfocamos en eso. Aumento de masa muscular, eh, correr medio maratón, un maratón, también tenemos esa opción. Aquí también estoy acompañado de mi esposa. Ella es eh, desde muy pequeña ha practicado atletismo ya se está preparando certificándose para poder brindar eh, planes de entrenamiento para los que les guste esa disciplina. En el caso personal también es la idea, pero ya un nivel más amplio como el triatlón. Ese es, ese es el, el camino que hemos este, trazado y Dolph Factory va a seguir siendo semillero de atletas y de personas que quieran cambiar su estilo de vida, vida. más que nada. Sí. Eh, para la gente que quiera, que tenga alguna duda, este, o sea, que va la entrevista y diga, oye, quiero preguntarle de algo, o para inscribirse, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales? Eh, estamos en redes sociales como Factor Factory Campeche, es, tenemos Facebook, Instagram, y eh, ahí también van a encontrar un número donde pueden marcarme, pueden mandar un WhatsApp. Si quieren información o quieren que los acompañemos en alguna meta o un propósito que tengan, vamos a estar siempre al pendiente. Muy bien. Eh, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de venir aquí a, a, a platicar un poco acerca de lo que es el olfactor pues, y el entrenamiento funcional aquí en tiempos más. Eh, muchas gracias o sea, nuevamente. Eh, pues, me, pues me despido y nos vemos en el, en el próximo video. Si les. Si tienen alguna duda o quieren que lo volvamos a invitar, pues déjenos en los comentarios. Síganos también en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, eh, TikTok, también en YouTube. Ya casi llegamos a los, a los 50 mil suscriptores. Eh, pueden buscarnos como tiempos más. Y también si quieren pueden seguirme a mí en mis redes sociales. Soy como arroba Emilio Esco, con doble S.